Hola amigos de youtube, aquí son amigos amigo y Axi con un nuevo video No sé qué mierda ocurre con mi GTA Acabo de superar la misión llamada Backlash. Ustedes saben la misión que hacemos luego de Hacer la Green a la primera la Entonces se suponía que me tenía que llamar Cesar Villalpando cuando, te, cuando estamos Angel Pine Resulta que no me ha llamado ni nada, ni nada, ni nada Miren, en información le puedo mostrar, miren no me ha enseñado un carajo. Miren. Eso del cuento de perro yo lo hice antes de la misión back Pero no sé qué mierda le ha dado el juego que no me sale en la misión. Miren. En el mapa me ha enseñado, miren. Lo de pizza, olería, Paint, Pain, piso, Nada. No me sale nada de la misión. No sé qué mierda ocurre. Si alguien sabe qué pasa, está es la versión Android por si no se han dado cuenta. Si alguien sabe qué sucede, por favor, díganmelo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Adiós.